Muchachos el video de hoy no se trata de Marvel Snap Aunque bueno un poquito Es más que todo un story time Así como le dicen los jóvenes <ríe> La miércoles que viejo me siento diciendo eso Pero bien el día de hoy me acaban de dar el partner en la plataforma morada Como saben no se puede decir mucho el nombre de la plataforma morada Porque si no te puede traer algunos problemillas aquí con Youtube ustedes saben conflictos de intereses pero este video que estoy haciendo aquí no solamente tiene el objetivo de poder contar mi historia y todo lo que tuve que pasar para poder conseguir el partner sino también que pueda servirle a otros creadores de contenido no a otros streamers también que están en este mismo camino y quieren también tratar de llegar a eso entonces nos vamos unos pasitos para atrás en el 2015 a mediados del mes de noviembre más o menos yo comencé a hacer streams en la plataforma morada es más la plataforma morada fue el primer lugar donde yo comencé a hacer en vivo y aún recuerdo todavía mi primera transmisión en vivo, claro que no la tengo la transmisión en vivo, esta, pero fue justamente abriendo unos packs de Hearthstone. Yo recuerdo que en ese entonces todavía no tenía digamos el perfil definido de tío Hearthstone, porque en ese entonces ni siquiera me llamaba Tío Hearthstone. En ese entonces yo tenía una página de Facebook que se llamaba Hearthstone Memes, y esta página, pues simplemente la manejaba yo desde las sombras, pero ya con el tiempo el nombre de Tío Hearthstone lo adopté porque mucha gente dentro de digamos de las, de las publicaciones que yo hacía con los memes sea de videos o sea de imágenes comenzaban a decirme tío Harson tío Harson tío Harson y eso digamos que terminó por animarme digamos a cambiarme o bueno a ponerme ese nickname de tío Harson yo para entonces todavía no tenía digamos un perfil definido con respecto a lo del sombrero y a los lentes ya que ni siquiera consideraba salir en cámaras pero cuando tuve esta oportunidad de justamente poder conseguir una webcam para poder hacer la transmisión también dije oye voy a salir así con mi rostro y todo esto tenía un poco de digamos ahí como que de, era un poco tímido en ese entonces y todavía tenía un poco de vergüenza con salir todavía con el tema de, ¿no? de la webcam, no porque me parecía como demasiado ¿no? hacer una transmisión y ya directamente, ya si de por sí nomás hablar nomás ya era bastante, encima salir con la cámara todavía era ya demasiado pero bueno, como tuve la oportunidad de conseguir una cámara y tenía el micrófono ¿no? eh, pues es más, ni siquiera tenía un micrófono tenía unos auriculares que usaba el micrófono esos auriculares, pues eh, de casualidad un día caminando por la ciudad vi una tienda que vendía disfraces y vi que había una máscara de hierro en esa, en esa tienda que me gustó bastante Era una máscara de hierro simple de, de látex La máscara de hierro es de la película Justamente del hombre la máscara de hierro Entonces compré esa máscara y dije, esta máscara está perfecta para poder utilizarla justamente en los directos. Y ahí fue, me parece que los dos, tres, cuatro primeros directos que hice, lo usé con esa máscara como para ir, digamos, de alguna forma eh, liberando esa timidez, ¿no? Que, que fue al, al inicio, digamos, para poder salir en público de esta manera. De lo que yo estaba acostumbrado prácticamente en los primeros meses, digamos, de creación de como creador de contenido, era justamente estar detrás de una página, nadie sabía quién era, ¿no? Y simplemente yo podía, pues, poner todos los memes que yo quería ahí, pero ya una vez que ya muestras tu rostro ya la cosa cambia un poco más, ¿no? Porque ya tiene que ver mucho tu imagen, ¿no? Y, y no es fácil, digamos, si sobre todo eres una persona tímida, no es fácil estar pues este, hablando y riendo, ¿no? Y todas esas cosas que experimentas cuando estás haciendo transmisión y cuando la gente te ve. Pero bien, llegó el día en el que hice stream por primera vez y la verdad me sorprendió bastante porque sí vino mucha gente, para ese entonces, para mí mucha gente pues vendría a ser 30, 40 personas, que era por ser el primer stream y que ya viniese esa cantidad de gente, estaba para mí bastante bueno. Aparte también que en la plataforma morada, no había mucha gente streameando en ese entonces, ¿no? No había mucha gente. Después comenzaron a llegar muchos más de Hearthstone, al menos. Entonces sí, tuve una buena cantidad de gente. Incluso creo que por ahí llegué a picos de 80, 90 personas en algún momento. Pero muchos de ellos estaban curiosos en saber quién era, ¿no? ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? ¿Y de dónde eres? Y, y a ver, sácate la máscara y todo. Y si te sale tal carta, te sacas la máscara y cosas así, ¿no? Y bueno, yo lo tomaba a broma, ¿no? Me reía, seguía haciendo, pues ahí tenía que seguir abriendo mis packs. Y bueno, el el stream al final terminó eh, pues y yo terminé digamos bastante sorprendido por los resultados que había tenido ese día luego ya con el paso del tiempo fui adaptando más mi setup fui viendo qué cosas más debería mejorar no solamente en la parte digamos de los equipos sino también en la parte del overlay la presentación del mismo stream no preocuparme de que todo tenga más calidad de que todo sea más fluido más bonito comencé a ver tutoriales en youtube también sobre cómo digamos este poder configurar mejor el obs hacerlo más óptimo y poder ver qué otras cosas más se podían hacer y esto en paralelo también también digamos trabajando el desarrollo del perfil personal, en este caso ya fui comenzando a adquirir digamos este sombrerito, este estos lentes también que siempre los usaba pero digamos que combinó muy bien con el sombrero y así ya no tenía que estar utilizando ninguna máscara ni nada porque ya con el tiempo decidí también quitarme la máscara porque ya no tenía sentido seguir usándola, ya sentía de que ya había ya un poco vencido esta, esta vergüenza de salir en cámara y pues ya no necesitaba utilizar nada que me esté cubriendo el rostro. Y entre estas épocas, muchachos, entre el año 2015 al 2019, que fueron cuatro años prácticamente, le dediqué a la plataforma morada justamente y principalmente el juego de Hearthstone. He jugado también otras cosas, pero principalmente Hearthstone era el juego que a mí realmente me movía bastante. Me hizo hacer muchas cosas y me dio también muchas satisfacciones. Hearthstone fue un juego al que yo le dediqué bastante tiempo, bastante ganas. Llegué a ser incluso organizador de torneos presenciales y virtuales de manera oficial por Blizzard. Fue una cosa muy bonita gracias a Blizzard también por pude viajar a muchos lugares también sin pagar nada y disfruté mucho también todo ese proceso, pude ir a BlizzCon también dos veces, no, pude ir a China también una vez, o sea, gracias a ellos la verdad y les debía tanto, o sea, me sentía tan agradecido que yo dedicaba todo mi esfuerzo y todo mi cariño justamente para tratar de hacer las cosas más bonitas posibles tenía un equipo también a mi lado que se encargaba de ayudarme, digamos, con los torneos presenciales, tengo una página de Facebook Hearth Torneos, incluso que en la misma el mismo canal de YouTube, ustedes pueden ver si es que buscan un poquito más detrás y buscan, ponen tío Hearthstone, torneos de Hearthstone seguramente les va a salir estos eh, trailers, trailers que hacíamos nosotros o videos resúmenes después de que digamos pasaba cada torneo presencial o cada evento presencial siempre iba gente, la pasaban bien, nosotros la verdad siempre damos lo mejor digamos para poder recibir a todos y poder darles pues atenderlos con calidad y que no tengan que envidiarle a ningún otro país el tipo de eventos que se estaban haciendo acá en mi país, pero bien muchachos disculpen que me estoy desviando un poco del tema, volvemos nuevamente a la parte de los streams pero bueno tiene un poco de conexión igual una cosa con la otra porque todo eso de todas maneras lo integraba a lo que era pues transmisiones en la plataforma morada ahora qué pasaba llegó un momento más o menos en el año a, a inicio del 2018 me puse como meta querer tener el partner en Twitch. Y eso la verdad fue un gran error. Yo les voy a decir ahora por qué. Entonces muchachos, ¿qué es lo que hice? Durante nueve meses yo hice transmisiones todos los días, de lunes a sábado o inclusive a veces de lunes a domingo, ocho horas diarias. Me puse un horario así bastante rígido y dije, aquí tengo que darle con todo, me gustaría que mi comunidad crezca, me gustaría poder obtener el partner y llegar a ser como mucha gente también que está comenzando a crecer. Y esto comenzó a funcionar lentamente, pero funcionó no, comenzó de a poquitos a comenzar a crecer los viewers, comenzaron a crecer las suscripciones también, llegué a cumplir todos los logros que la plataforma morada me pedía para poder digamos obtener el partner, luego de esto yo envío la solicitud y lo que hacen es decirme que todavía lo sigue intentando que más adelante y esto fue como que ya más o menos al quinto mes eh? ya al quinto mes ya había conseguido eso y luego los otros cuatro meses muchachos fue una experiencia para mí un poquito desagradable también, como les digo yo cometí un gran error porque yo me enfoqué también bastante en lo de en lo que era conseguir el partner y qué pasó que durante esos cuatro meses yo iba aplicando mandaba la solicitud de nuevo porque si sí te dicen no envía la solicitud dentro de tres semanas cuatro semanas y vamos viendo tu caso genial decía yo entonces imagínense que yo envié la solicitud durante esos cuatro meses y ellos respondían siempre lo mismo me decían que lo sigue intentando y yo decía pero por qué si yo ya he cumplido los objetivos no y pues y estoy estamos digamos ahí dándole con todo ¿Y por qué me están negando algo que... O sea, ¿para qué piden unos requisitos que al final ellos mismos, digamos, no lo, no, lo, no lo siguen, no? O sea, esto no es entonces una ciencia exacta que tú cumples estos números y luego de por sí ya te llega pues la, la el check, se podría decir, ¿no? Que era lo que tanto anhelaban en ese, en ese rato también. Y pues al final no era así. Al parecer era una cosa donde influían también otros factores y no solamente el tema de cumplir las métricas que te pedía la plataforma morada. Entonces yo con el tiempo, pasado esos meses en lo que me iban negando y venían, que cumplía los números, yo me iba estresando, ¿no? Porque una que era también el hecho de que era streamear todos los días, 8 horas, como les decía, que a veces me iba a 10 horas incluso y pues terminaba más cansado, era ya el cansancio, el estrés, ¿no? La impotencia de no poder conseguir este resultado del partner también que yo anhelaba, todo eso hizo la verdad que yo, y sumado también a que el juego de Hearthstone no le estaba yendo bien, ¿no? Yo estaba renegando bastante porque la verdad estaba viendo como un juego tan bonito se estaba yendo a prácticamente al traste debido a que, pues, los mismos desarrolladores no lo estaban cuidando no estaban desarrollando cosas nuevas lo habían dejado prácticamente ahí un poco abandonado y sumado también en que blizzard estaban comenzando a despedir a mucha gente yo parece entonces ya este digamos los torneos eh, presenciales virtual el torneo presencial ya ya no había ya gente que estaba muy interesada en torneos presenciales o eventos presenciales de hearthstone y también los eh, torneos virtuales también habían decaído bastante o sea todo esto era justamente en respuesta al mal trabajo que estaban haciendo los desarrolladores del juego y este es el problema también que tiene mucha gente que hace contenido de videojuegos que el videojuego puede ser muy bonito y todo lo que quieras o tú puedes hacer un gran trabajo también sobre ese videojuego y poder hacer un contenido genial sobre ese videojuego pero si el mismo videojuego no pone de su parte, los desarrolladores no ponen de su parte, descuidan el juego o toman malas decisiones, eso influye negativamente en todo lo que tú hagas por más que te esfuerces, igual que va a pasar, la gente se va a terminar yendo de, de este de este videojuego no y por tanto tus números también y tus visualizaciones van a comenzar a bajar y eso tú lo vas a comenzar a notar. Eso no es algo al momento, pero sí es algo que con el tiempo se va notando. Porque muchas veces también la gente que viene a tus transmisiones viene a ver también el contenido del videojuego, que es lo que más les interesa. Si eres un buen jugador, vienen a aprender ¿no? de este videojuego viéndote a ti jugar. Que claro que ahí tiene que ver mucho tu carisma, tu forma de ser, ¿no? Y cómo los entretengas para que ellos, digamos, también se queden contigo. Pero influye mucho también la parte del videojuego. Ya que si tú no estás o si tú, por ejemplo, cambias de videojuego... Y eso, te, y eso muchos creadores de contenido se habrán dado cuenta. Si cambian de videojuego, la gente simplemente va a buscar otro eh, streamer... Que haga pues, contenido de videojuego que también sea bueno o que sea interesante. Para que sigan aprendiendo y van a absorber los conocimientos en otro lado. Y es por esa razón, y esto es algo que yo he visto... Muy mucho también que bastantes eh, streamers o creadores de contenido que tienen altos números en un videojuego que es su videojuego estrella, cuando deciden cambiar de videojuego, a lo mucho tienen el 20% de la gente que los está viendo en su videojuego estrella. Y esto muchachos es una realidad, no eso es algo que me estoy inventando, eso es algo que con el paso de los años yo lo he visto y lo he vivido también, ¿no? Al momento de cambiar de juego sientes que hay un bajón de gente y eso para cualquier eh, streamer digamos que es, eh, entristece un poco, pero también tiene que ver con uno mismo, ¿no? Que tiene que tener más la función de poder entretener y pasar esta barrera, digamos, de ser una persona que solamente te ven por el juego a ser una persona que te vean por ti también. Y eso no es fácil de hacer, eso parece fácil decirlo en palabras, pero es muy difícil poder... Eh, lograrlo digamos en la realidad Y que tú puedas viajar eh, No sé libremente ante cualquier juego o contenido Que tú quieras y tengas a la gente ahí pendiente De ti de lo que vas a hacer o cómo, cómo vas a reaccionar o qué, o qué vas a opinar Y eso la verdad es un Es una cualidad que muy poca gente lo tiene Y lo puede desarrollar también Y eso último que acabo de decir sobre desarrollar la cualidad Yo creo que si sí hay gente que puede desarrollar la cualidad O más gente puede desarrollar la cualidad No es que sea un don tampoco pero si tú lo trabajas Digamos y tratas de, de ver Cuáles son tus puntos débiles y tratar de compartirlos en tus fortalezas ¿no? Y tratar de, de encontrar tu propio carisma Dentro de tu personalidad También creo que lo se puede lograr Solamente que no es sencillo Y requiere de tiempo Pero muchachos Volviendo entonces A lo que yo estaba pasando En ese momento Justamente haciendo transmisiones en vivo Incluso el, el pico Digamos de espectadores Que yo tenía O la media de espectadores Perdón Fue descendiendo bastante Llegué o bajé nuevamente A unos 20, 25 espectadores Y yo creo que también era En base a mi actitud Porque estaba como medio estresado no, Estaba como que también Medio este, molesto por no conseguir, como les digo, los objetivos ¿no? del tema de ser partner y demás cosas que estaban pasando y creo que eso también la gente lo nota ¿no? cuando la gente ve que estás de repente no estás de buen humor, no tienes mucha disposición de hablar y tal, pues van encontrando de repente van a ir buscando a otras personas que sí los vayan a entretener, que sí los hagan reír un poco, que eso es normal y eso está muy bien porque muchas veces las personas que te vienen a ver están saliendo de sus realidades, se vienen a meter a un mundo digamos donde se quieren reír y entretener y a veces eh, dentro de sus vidas digamos pasan cosas, pasan problemas y a veces vienen a una transmisión para poder encontrarse con alguien que los haga reír un poco, que los entretenga, donde de repente puedan aprender, es como es como un escape de la realidad, es lo que prácticamente mucha gente viene al ver a un streamer y que si encima ¿no? ellos escapan de un problema para encontrarse con alguien que tiene más problemas y que le quiere trasladar sus problemas a esa persona, pues sencillamente van a cambiar de canal, eso es lo más normal del mundo y eso se entiende la verdad, pero pues digamos que eso también Eso me iba impactando bastante a mí, ¿no? Porque no solamente era el tema del juego Porque sería muy fácil echarle la culpa solamente a Harson Y decir, no, Harson tiene totalmente la culpa De que mis números hayan bajado en la plataforma Morada, pero la verdad no era así Yo ahora viendo, digamos, eh, viendo en retrospectiva Me estaba dando cuenta, la verdad Que yo también tenía mucho que ver ahí mi actitud Porque también estaba muy quemado O burnt out, como se dice ahí, no, estaba ya como que Muy cansado de hacer muchas transmisiones De no poder conseguir los objetivos y saber De que ya no lo iba, no lo iba a conseguir porque también los números ...cada vez iban bajando más... ...entonces todo eso iba afectándome bastante... A tal punto que, digamos, ya, ya no sabía qué hacer. O sea, yo estaba ya muy cerca a, a que a, a terminar todo esto. Y a mediados más o menos del 2019, digamos que por el mes de agosto, yo conozco un videojuego que se llama Science Awakening. Y pues este videojuego me atrapó bastante y fue muy fácil hacer la transición de Hearthstone a Science Awakening porque la verdad, Hearthstone ya no había mucho que hacer ahí. Ya me, yo ya me había cansado, digamos, de quejarme de lo que de lo poco que les importaba a los desarrolladores el juego este de Hearthstone. Entonces, con Comencé a probar Science Awakening, fueron unos meses, digamos, dentro del, dentro del año 2019, ¿no? Eh, octubre, noviembre, diciembre, que estuve jugándolo, estuve viendo qué tal, hasta que me animé a comenzar a hacer contenido del juego, pero yo ya sabía que el animarme a hacer contenido de este juego, ya era prácticamente dejar de lado Hearthstone, ya dejar de hacer contenido de Hearthstone, lo cual también a mí me, entriste, me entristecía bastante. Incluso pude ir de viaje por última vez, incluso a un evento que hubo de Blizzard en Estados Unidos, donde tuve que entrevistar unos desarrolladores también, pero como te digo, las cosas no pintaban bien. Bien, entonces ya a partir de más o menos de marzo del 2020, ya decidí prácticamente dejar de lado Hearthstone y comenzar, digamos, a entrarme más como creador de contenido en el juego en el videojuego este Sainseia. Ahora, ¿qué pasaba? Yo a YouTube nunca le di mucha bola, nunca le di mucha importancia. Yo era más que todo de plataforma morada a corazón. O sea, yo iba a estar haciendo transmisiones ahí. Pero como yo ya me había quemado en ese lugar, y me había estresado demasiado y ya había perdido toda, digamos, toda, toda esperanza de poder conseguir un partner ahí o de poder crecer, simplemente quise explorar algo nuevo y me fui para YouTube yo ya tenía mi canal de YouTube creado pero la verdad tenía creo que 300 suscriptores porque solamente lo que hacía era resubir cosas de todo lo que hacía en, en la plataforma morada o digamos subir también vídeos sobre los torneos, no sobre los resúmenes o alguna entrevista importante que había hecho de repente algún desarrollador de Hearthstone o algún viaje que había hecho digamos a China o Estados Unidos ya, todas esas cositas como un blog por ejemplo era un blog combinado con, con cosas resubidas de Hearthstone en realidad el canal de YouTube pero ya cuando llegué con lo de saint eh, llegué comencé ya a explorar el tema de hacer contenido digamos como youtuber. Y muchachos, ser youtuber y ser streamer son dos cosas diferentes, ser streamer te, te concentras más que todo en estar ahí jugando, ver el chat, son, son interacciones en vivo y es muy pero muy distinto a estar grabándose en una cámara cuando estás grabando un video para youtube, en youtube viejo tienes que mirar la cámara y es como estar, eh, tienes que hacerte la idea de que le estás hablando a una persona y no es fácil, yo también pensaba que era muy fácil hacer esto, hacer la transición de streamer a youtuber, pero la verdad no lo fue así, es como volver a empezar de cero porque Vi que las habilidades eran muy distintas. Incluso tú, eh, digamos, como streamer, no necesitas estar mirando la cámara mientras vas hablando porque tienes que estar preocupado en el juego que estás jugando y en el chat. Entonces, prácticamente no, no estás acostumbrado a mirar la cámara. En cambio, en YouTube es algo que sí si tienes que hacer. Es un contacto visual que tienes que establecer con la persona que te está viendo. No es una forma también de comunicarle directamente y con confianza. No transmitirle esa confianza de lo que estás diciendo y lo que quieres transmitirle es totalmente genuino. Entonces, no es fácil hacer esto de mirar a la cámara a mí me tomó mucho tiempo muchachos desarrollar digamos esta confianza de mirar a la cámara Yo al comienzo me sentía raro cuando miraba a la cámara es como que hacía esto así la verdad que no no me sentía ni siquiera cómodo mirando a la cámara pero es algo que tienes que desarrollar es algo que tienes que hacer yo sé que mucha gente que comienzan como youtubers también no eh, no desarrollan digamos les cuesta desarrollar ese tipo de confianza o, o, de, o digamos de perder la vergüenza de mirar a la cámara directamente pero digamos que es algo que si tú quieres esforzarte y quieres crecer en esto vas a tener que hacerlo además hay otras habilidades también que ahí no hay una diferencia muy grande entre streamer y youtuber es que también como youtuber la edición no el hecho de que te ocupes en que un video esté bien editado esté bien presentadito no eso también son cosas que uno va aprendiendo no y vas haciéndolo de acuerdo a tu estilo de, también también tienes ahí las miniaturas que también es otra cosa muy importante también para que digamos pueda jalar eh, de forma visual al espectador no a la persona que recién conoce tu canal ve una miniatura y de repente le gusta tanto ese estilo que va a ver todo el video completo gracias a la miniatura que has puesto ¿no? que es una representación digamos en resumen de todo lo que tienes para decir en ese video por dentro, el título también es otra cosa también que tienes que manejar eh, hay gente que hace diferentes títulos que pueden llegar a ser muy atractivos hay otros títulos que ya son clickbait en realidad pero eso ya depende al estilo de cada quien, ¿no? para que la gente asocie el título con la miniatura y en base a eso pues entre a ver tu video ¿no? o sea como que información suficiente para que les resulte atractivo y vean tu video y entonces, muchachos, ya estamos en el 2020. En el 2020 comencé, pues, toda mi época de youtuber, ¿no? Que fue un aprendizaje nuevo, fue todo nuevo. La verdad, todas las cosas que hacía ahí, desarrollar todo lo que les estaba diciendo, no fue nada fácil, ¿no? Y era un juego también que me tenía muy entusiasmado. Una, porque era muy fan de la misma franquicia. Yo de niño había visto los caballeros del Zodiaco, pues, eh, todo lo que había vivido de niño viendo toda la serie completa, ¿no? Era una, una maravilla. Y ver ahora cómo este videojuego había captado toda esa esencia, ¿no? Y hacía pelear a los caballeros, todo me tenía muy emocionado. Todos los meses, generalmente eh, durante el primer año O hasta el segundo año, este juego hacía cosas nuevas, trataba de innovar y eso me gustaba bastante. Había mucho hype siempre con el juego. Era un juego eh, chino, era un juego de gacha, ¿no? Ese tipo de género de gacha que le decían gachapón, ¿no? Que era muy, eh, mucho, mucho tendido a las microtransacciones. Yo nunca había visto, ese fue el primer videojuego, la verdad, en que vi que había mucha gente que Gastaba demasiado dinero, ¿no? He visto cuentas que han tenido 300 mil, 400 mil dólares gastados que era una locura la verdad para ese tiempo incluso yo como les digo yo venía de Hearthstone y en Hearthstone creo que había conocido una persona que había gastado 8 mil dólares y yo ya decía este está loco para haber gastado esta cantidad de dinero en un videojuego y de pronto pues eh, entré a otro videojuego donde habían personas que habían gastado 10 veces, 20 veces más de lo que había gastado este esta, al que le decía ballena en Hearthstone y era toda una locura muchachos la verdad eh, era una cosa, eran realidades diferentes era un juego en el cual yo la pasé muy bien pero también con el tiempo los desarrollé lo comenzaron a descuidar ya comenzó a ver menos contenido no ya comenzó a ser más monótono ¿no? y yo ya sentía la verdad que no estaba creciendo sentía más bien que ya me había quedado ahí en un techo digamos ya tenía un techo y estaba comenzando digamos a, a sentir de que ya no crecía más y eso la verdad es una de las cosas que yo tengo y yo como les digo he empezado de ser un par de veces no tanto como empezar en una plataforma nueva como empezar también un videojuego no y saber lo que se siente comenzar nuevamente con 5 espectadores 10 espectadores no o comenzar con poquitas visualizaciones digamos en YouTube y es una cosa que uno va trabajando y va viendo cómo sale adelante porque es como si fueses un artista ¿no? digamos que tratas de ver cómo haces resaltar lo que tú sabes para que a la gente de repente por ahí le pueda gustar y se pueda volver algo comercial ¿no? y en base a eso de repente te pueda lograr hacer un sustento para que tú puedas digamos eh, tener cierta calidad de vida haciendo esto pero bien llegó un momento donde la verdad que hacer contenido para este juego ya no me hacía feliz, ya no estaba digamos motivado ¿no? Y estaba sintiendo digamos que ya, ya había alcanzado un límite ya no había mucho más por hacer y yo dije es momento de mirar otros lados y justo justo yo recuerdo que Ben Bro te había dicho de que iba estaba creando su empresa Second Dinner eso fue en el 2017 2018 cuando él renunció de Blizzard y yo justamente dije no yo voy a jugar el juego de este man el juego que haga este man no porque era un juego de cartas que iba a hacer y justo ya había dado la noticia que iba a ser con Marvel no que iba a ser sobre personajes de Marvel y yo dije sí ok el juego que haga él Será el juego que yo eh, llegué a jugar Si en caso, pues, en algún momento Este juego de Saint ya no le vaya bien, ¿no? O, o ya, digamos, ya no, ya no me llene Ya no me haga feliz Y justo pasa eso, ¿no? Que justo ya el juego ya estaba en su, en su etapa Donde ya estaba, pues, decayendo Ya no me gustaba ya, ya, no, ya no me ponía feliz Incluso ya se lo había trasladado varias veces Se lo había compartido varias veces También a los muchachos que me veían en los streams Justamente que hacía en YouTube Sobre Saint y Awakening Sobre que ya no estaba muy cómodo ni contento y el, el estar haciendo cosas del juego también, ¿no? Y eso tiene mucho que ver y es muy importante muchachos para los creadores de contenido que se sientan contentos y que no hagan algo por obligación cuando tú haces algo por obligación se nota también ¿no? cuando haces algo por cumplir porque ya es porque ya no queda de otra ¿no? porque te sientes dentro de tu zona de confort y te sientes cómodo lo que estás haciendo y no quieres explorar na nada más que digamos que no está mal pero ya cuando lo haces por una obligación ya se siente más rígido no se siente tan orgánico el contenido y eso también era es algo muy importante y yo ya me sentía así ¿no? que lo que estaba haciendo ya ya estaba saliendo medio forzado Ya no estaba saliendo digamos con el mismo entusiasmo Y las ganas que tenía antes Y entonces llega Marvel Snap Antes de que llegue Marvel Snap incluso Yo ya me había pasado a la plataforma morada nuevamente En lo que iba transmitiendo otros jueguitos Esperando digamos el Marvel Snap que llegaba En el mes de octubre del 2022 Digamos que yo comencé me parece a streamear en agosto Me parece que por ahí regresé a streamear Ya agosto, septiembre Por ahí llegué a streamear este, Regresé a streamear en, en la plataforma morada Y estaba streameando diferentes jueguitos Multiversus, estaba streameando este Fall Guys Y, y algo de Saint y Awakening Que todavía no lo dejaba del todo Entonces estaba dándole ahí y tenía 5 espectadores, 10 espectadores Que incluso eran algunos muchachos antiguos Algunos seguidores bien antiguos que me habían seguido Durante estas épocas del 2015 al 2019 Que se enteraron que había regresado a la plataforma Morada y que digamos que estuvieron Aquí conmigo y me comenzaron a apoyar Lo cual yo agradezco mucho la verdad Porque si sí me acuerdo de cada uno de ellos Igual agradecerle pues a Champ y a Nacho Que son digamos, si es que me estoy olvidando a alguien más, discúlpeme, pero ellos son generalmente los que tengo más en la cabeza que estaban prácticamente desde un inicio, desde que yo comencé a streamear el juego de Hearthstone en la plataforma morada y ahora que regresaba nuevamente en el 2022 ¿no? como les digo en septiembre por ahí, estaba regresando y ellos regresaron nuevamente a, a darme digamos eh, pues no sé, a apoyarme, a verme de nuevo, a ver cómo estaba ¿no? y eso es algo bastante bonito muchachos, después de eso comenzaron a sumarse algunas personas más que me seguían digamos de Science Awakening también que, que fueron ahí a Twitter a la plataforma morada a ver qué onda, qué cosa pasaba ahí y que eran muchos que no estaban acostumbrados a la plataforma morada que eran más de YouTube pero se crearon cuentas, se registraron gracias a, a mí la verdad, o sea, de alguna forma por mí es que llegaron ahí y eso también es algo muy bonito y pues qué pasa, que estaba jugando estos juegos en lo que esperaba pues el Marvel Snap yo la verdad tenía muy poquitos espectadores, igual se agradece siempre así el número sea de uno de dos, igual se agradece bastante, pero estábamos así no con 5, 10, conversando, riéndonos, pasándonos el rato, no eh, la verdad Pensaba que ya, ya no tenía, digamos, ya mucha oportunidad tampoco en la plataforma morada. Yo ya sabía que no, no tenía, pues, ningún tipo de, de meta, digamos, de, de poder tener el partner ni nada. Porque, pues, nada, o sea, los números ni las suscripciones ni nada me estaban avalando. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sale este juego de Marvel Snap, pues, comencé a jugarlo y de alguna forma lo entendí bastante rápido. Ya que tenía la experiencia previa de haber jugado Hearthstone. Entonces, el, como es un juego de cartas también, no fue difícil, digamos, poder agarrarle rápidamente, pues, la... la o poder agarrarle la maña a este juego Y comencé pues a jugarlo a aprender y comenzar a subir de rangos bien rápido Y me parece que en cuestión Más o menos de un mes Fue que pasé de tener 5 espectadores A tener más o menos unos 30 Ahora, no era fácil para mí Hacer eh, videos de YouTube y hacer streams diarios Hacer videos de YouTube diarios De, de un videojuego y hacer streams diarios No es nada fácil Pero si te haces el hábito de hacerlo Puedes manejarlo, ¿eh? no es que sea imposible Muchachos, hay personas que dicen No, pero es que yo trabajo y solamente tengo pues unas cuantas horas nomás y lo dedico en streams es verdad eso no es fácil no es fácil la verdad vivirse en tiempo cuando uno trabaja estudia y encima te quieres hacer ser streamer creador de contenido en youtube pero si te lo ha, si haces que sea un hábito vas a encontrar la manera de poder hacer videos y hacer streams de manera diaria créeme que lo vas a lograr así sean de repente videos en youtube más simplecitos que no sean tan editados ni nada pero puedes lograr hacer las dos cosas ahí si es que te lo propones pero es cuestión solamente de que encuentres la manera dentro del tiempo que tienes disponible Disponible. entonces ya estábamos más o menos en 30 espectadores yo todavía no estaba haciendo videos diarios de marvel snap porque la verdad me costaba mucho volver a regresar a youtube de alguna manera no fue fácil porque ya al haberme metido como les digo a, a regresar a la plataforma morada dejé de hacer videos en youtube por un par de meses y volver a regresar y agarrarle nuevamente digamos eh, la costumbre no fue siempre comenzar es lo más difícil muchachos eso sí es lo que le digo como creador de contenido cuando tú te vas a otra plataforma y luego sientes que necesitas también la otra plataforma para poder complementarte y dejaste varios meses de hacer ahí es como volver al gimnasio de nuevo, es como que vas al gimnasio, estás todo genial, un año haciendo gimnasio y por alguna razón dejas, dejas de hacer ejercicios en el gimnasio y pasaron tres meses y digamos que, no sé, pues no, te, te abandonaste un poquito ahí y de repente comenzaste a comerle más, eh, faltaste más a la dieta y cosas así, te volviste más sedentario y regresar luego de unos 3-4 meses al gimnasio, el primer día siempre es el más difícil, ya es lo más difícil eh, por, porque hay muchas cosas Cosa, sientes de que estás volviendo a comenzar algo que ya habías logrado Lo tienes que volver a hacer de nuevo Y eso muchos streamers también lo han pasado Que han estado un año, dos años teniendo 500 espectadores viejo Luego el juego ya no funciona O ya no se sienten felices jugando eso Se van a hacer otra cosa Y ven como los números le dropean O sea prácticamente se van a 20, 30 espectadores Y claro que cualquier streamer pues psicológicamente te va a afectar Te desmoraliza bastante no Pero tienes que tener en cuenta que la realidad es esa y pues el mundo del entretenimiento funciona así Si tú eh, estás realmente consciente de eso Es algo que sabes que es algo que no te va a afectar Y que de alguna manera trabajando Y dándolo todo Y creando contenido con bastante pasión De este videojuego nuevo al que te estás dedicando Vas a poder digamos eventualmente subir Pero es algo que tienes que Tener muy en cuenta que siempre los números te van a bajar cada vez de que te vas de un videojuego a otro. Generalmente. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? Pasaron unas semanitas más. Ya estaba agarrándole más números a Marvel Snap. La verdad, pues, como le digo, gracias a la gente. La verdad que venía a verme de alguna forma ahí. Digamos, eh, la pasábamos bien. Me veían jugar, veían que estaba en rangos altos. Los números comenzaron a subir. Y dije, bueno, acá tengo que regresar a YouTube de nuevo a comenzar a hacer contenido de este juego. Compartiendo lo que sé. Porque yo, la verdad, ya había aprendido varias cosas de este videojuego. Ya había entendido varias. Varias mecánicas, los arquetipos y tal Todas las cositas, las sinergias, las cartas y todo Entonces cre creía que ya era momento Y estaba preparado para poder comenzar Digamos a compartir lo que sabía Y que de repente a las personas les iba a poder servir Entonces ahí es donde regreso También a Youtube y comencé en paralelo Con la plataforma morada, comencé a hacer contenido Y lo estuve haciendo de forma Diaria y la verdad es muy Raro que falte digamos Y que un día no haga un video en Youtube sobre este juego Lo trato de hacer todos los días Y también trato de hacer videos diferentes no trato de hacer el mismo contenido sobre, ah, mira, este mazo de acá, prueba este mazo o el otro mazo. Como ven ustedes en mi canal siempre trato de hacer contenidos variados, incluso hay cálculos matemáticos en algunos videos, hay análisis en otros videos también de algunas otras cosas. Trato siempre de explorar diferentes aspectos del juego y es algo me parece que es lo que me puede diferenciar también de otros creadores de contenido y que no está mal que un creador de contenido quiera hacer solamente de mazos nada más del juego, pero si sí, al menos para mí, ¿no? Dentro de, dentro de, de, mí, de mi experiencia, o yo como personas como que no me siento cómodo y como que me tiendo a aburrir bastante si repito siempre un contenido del mismo entonces por esas razones que yo siempre trato, trato de buscar esto de poder variar las cosas y pues bueno el canal de youtube tampoco no ha sido fácil poder levantarlo muchachos porque también ha comenzado con muy poquitas vistas y ya de a poquitos va agarrando fuerza la verdad pero es algo que es de un trabajo constante no es algo que es de la noche a la mañana es algo que me ha tomado bastantes digamos meses ¿no? para que esto pueda comenzar a ver un poquito más los resultados luego de que luego de que ya había estado teniendo contenido de otros videojuegos, eh, cambiar de contenido también a YouTube, eso creo que no le gusta mucho, eh, YouTube es un, una plataforma también que si tú tienes un canal y quieres hacer de todo, pues no te va a beneficiar porque vas a agarrar público de todos lados y la verdad YouTube no funciona así, generalmente tienes que ser muy específico con tu canal si es de videojuego, depende de qué videojuego y en ese videojuego tienes que enfocarte bastante para que el algoritmo de YouTube lo vayas digamos educando y recomiende a la gente que justamente y específicamente juegue ese videojuego del cual tú haces contenido ahora, no solamente se trata de hacer contenido nada más este videojuego en específico sino de hacer buen contenido que a la gente le pueda gustar, que a la gente le pueda parecer atractivo, que a la gente pueda aprender algo o se puede entretener también viendo el contenido que estás haciendo eso, eso no es nada fácil de hacer es algo que toma tiempo igual desarrollarlo pero si le, to si le pones las ganas a la cosa, le pones pasión al asunto, le pones motivación al asunto y tratas de encontrar la manera de poder sobresalir frente a otros, porque hay muchos creadores de contenido así como tú también que están tratando de poder lograr crecer haciendo a su manera digamos las cosas pues de seguro te va a ir bien y ahora yo les voy a decir una frase que yo alguna vez escuché que me marcó bastante que dice la mejor forma de alcanzar un objetivo es alejándose de él o sea qué pasa yo por ejemplo estaba muy enfocado en obtener el partner en la época que les digo cuando estaba haciendo transmisiones en la plataforma morada y me quemé bastante traté de enfocarme mucho en eso y al ver que no lo conseguía me comenzaba a estresar me comenzaba a molestar y era algo que influye bastante en tu comportamiento y los demás lo ven porque eres una persona pública que está frente a una cámara y si la gente te ve con una mala actitud eso también contagia no de alguna forma la mala vibra y tal y es eso a la gente pues generalmente no le gusta, no lo disfruta y simplemente se van a otro lado donde puede encontrar alguien que sí tenga mejores vibras o, mejores, o una mejor actitud entonces ¿qué pasa? yo aprendí de todo eso y como les digo esta frase me marcó bastante y ya cuando yo llegué a la plataforma morada nuevamente por lo de Marvel Snap y comenzaba a streamear yo ya no streameaba con ese objetivo digamos de ver los números o de estar pendiente de si los números aumentaban cada día o no la verdad yo no estaba pendiente de eso, lo único que quería era Ir a eh, aprender, di divertirme y compartir lo que sabía con la gente que me estaba viendo. Obviamente mirar el chat, saber atender a las personas apropiadamente, satisfacer sus dudas, no de repente por ahí vacilarlos un poquito, bromearme un poco con ellos. Son cositas, digamos, que ya eh, fui, digamos, te eh, eh, de, podría decir, mejorando, no fueron actitudes que fui mejorando conforme iba pasando el tiempo con todos estos años de experiencia también que fui acumulando. Entonces fue todo una, un viaje bonito y la verdad el interés de tener el partner, era, estaba en el fondo de las prioridades, justamente porque ya había cometido ese error de haberme enfocado demasiado en el partner antes, entonces ¿qué pasó? los números siguieron aumentando, la verdad yo eh, estoy muy agradecido con eso muchachos, porque ustedes me han puesto en bien esta situación ahora, el hecho de estar streameando y tener a 100, 120 personas ahí, tener una media más o menos de 100 personas, a veces a un poquito más digamos que es algo que se ha venido dando con el tiempo y es algo que la verdad yo no lo busqué simplemente llegó nada más, por el hecho de que lo disfrutaba, o sea, disfrutaba el proceso No estaba enfocado Digamos en obtener ese resultado Sino simplemente en disfrutarlo, nada más en ir haciendo Las transmisiones Ir este viendo eh, qué cosas, qué dudas Tenían las personas, cómo se podía ayudar Jugaba a mis mazos Me divertía, ¿no? Eh, hacía bromas a veces y cosas así Y además era también acompañado con Hay un esfuerzo detrás, ¿no? En este caso También el canal de YouTube también le estaba Poniendo mucho punche con los videos diarios Hacer Reels también todos los días Publicarlos, hacer publicaciones de mazos, que eso también últimamente me he puesto también como un objetivo de tratar de hacerlo todos los días. Que eso, muchachos, es, es bastante trabajo, es bastante trabajo. Y a veces, incluso, otros pensarían que estoy tratando de llamar, de, de tener un equipo detrás de repente que me está ayudando con todo esto. Y la verdad, lo estoy haciendo relativamente, lo estoy haciendo solo. Que por ahí, a veces, hay personas que me pasan mazos que yo agradezco bastante. Y con esos masitos, puedo yo hacer, digamos, mis diseños y todo eso. Pero el trabajo de creación de contenido, ahorita ojalá tuviese gente que me estuviese ayudando para que sea más fácil y poder hacer más cosas pero generalmente cuando uno es pequeñito uno comienza haciéndolo todo la verdad y es bueno eso porque uno también aprende a hacer cosas y lo vas haciendo al estilo que tú quieres eso también es muy genial también entonces muchachos hemos llegado a este punto estamos en el año 2023 estamos en el mes de marzo a inicios del mes de marzo y hoy justamente yo soy de ver transmisiones de otras personas incluso a veces entro yo a canales chiquititos porque yo entiendo la verdad lo difícil que es comenzar a hacer una transmisión comenzar con un viewer, incluso a veces uno mismo nada más está mirando y estás conversando contigo mismo, yo sé lo que se siente hacer eso porque le he pasado no solamente una vez le he pasado como tres veces la verdad, comenzar nuevamente hablando contigo mismo, entonces yo a veces entro a estos canales, por ahí hablo un poco con las personas, eh, no, digamos que le hago algunos cumplidos también, ¿no? por su forma de hablar, por su forma de ser, que son cositas digamos, que suman bastante para que estas personas se motiven, otra cosa también que suelo hacer bastante, que lo tomo como un hábito ahora es raidear siempre a personas más pequeñitas que jueguen estén jugando Marvel Snap que eso les puede servir como un poco de combustible también para que quieran sentirse motivados a seguir haciendo mejores transmisiones o incrementen la calidad de la forma en que hacen sus transmisiones y justamente muchachos cuando estaba viendo a un streamer aquí en lo que estaba avanzando algunas cosas algunos videos veo que me llega una notificación en la plataforma morada y cuando me doy cuenta era para entrar al programa de, de socios justamente de esta plataforma y cuando entro a ver, a ver las opciones tenía que aceptar algunas cosas ahí y luego de eso me dieron el verificador la verdad, yo no lo esperaba como que me agarró bastante, digamos de, no sé, me agarró un poco en shock la cosa, y lo primero que hice ahí fue agradecer, viejo, porque ser agradecido es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? La gratitud y hice algunas publicaciones y agradecí bastante, muchachos, a cada uno de ustedes por estar siempre acompañándome en las transmisiones, estar siempre conmigo estar acompañándome durante todas estas horas, a veces estamos 6, 7 horas, a veces han pasado que me quedo hasta las 2, 3 de la mañana jugando, porque la verdad me emocionaba mucho un mazo y siempre estaban ahí yo sé que muchos están ahí también avanzando algunas cosas o están estudiando en lo que tienen digamos ahí la transmisión en segundo plano yo lo agradezco bastante de alguna u otra manera todo este tipo de apoyo se agradece o hay gente también que está en su cama viendo con su celular ahí o está viendo con su pareja a veces también y me dice mándale saludos a, a mi esposa a mi enamorada y ahí son cosas así que hay tantas situaciones diferentes de las personas que te están viendo no que no a veces no tienes ni idea y uno está acá sentado a haciendo sus transmisiones, leyendo a todas las personas que te escriben, todas las personas que siempre a menos te dan consejos, te dan palabras de aliento, ¿no? y cosas así que hacen la verdad que los momentos eh, cada momento que en los que haces transmisiones valga la pena, o sea cada cosa que haces los videos por ejemplo de, de YouTube todo este esfuerzo a veces que hay detrás porque la verdad a veces uno no tiene ni idea de todo el esfuerzo que puede llegar a hacer un creador para poder eh, digamos mantenerse vigente en esto de hacer contenido de un videojuego o de lo que le guste hacer, es muy difícil a veces hay momentos muy duros hay, hay momentos de estrés y cosas así pero que generalmente no se ve es como, como cualquier persona no es como cuando vas a trabajar un lugar no, no te ven estresado generalmente tu trabajo no si estás estresado realmente vas a estar a veces en tu casa un poco estresado no y luego de eso te vas a tu trabajo más tranquilo porque pues ahí no quieres proyectar esa de, digamos ese tipo de imagen no eh, muchos de los casos pasa también con los streamers pueden tener una vida muy difícil pero siempre en el stream están tratando de proyectar su, su imagen más positiva y eso está bien muchachos porque eso los hace olvidar, incluso el mismo streamer también se olvida digamos de los problemas y viene pues digamos a, a tener una, una actitud diferente y eso también se celebra, y eso es algo bueno, que eso también ayuda mucho también digamos a, a que la persona se sienta mejor y además a poder alegrarle la vida o el momento a otras personas también que vienen a verlo, y también muchachos lo que debo agradecer también es la existencia de este videojuego Marvel Snap porque sin la existencia de este videojuego no hubiese podido conseguir el partner, también este videojuego ha tenido mucho que ver con esto porque sin si no hubiese podido haber creado contenido, no hubiese podido haber llegado a ustedes, gracias a este videojuego también, digamos, eh, tiene mucho que ver en eso, es un videojuego que dentro de los momentos difíciles y complicados que, han, que hemos podido tener, porque recuerden que también les he hecho algunos videos donde les he dado duras críticas a, a, por el trabajo que ha hecho a veces Marvel Snap en algunos casos eh, fuera de todo eso, dentro de los, de los de esos momentos, como de los momentos bastante bonitos, en resumen te puedo decir que Marvel Snap hasta el momento, por el momento, está haciendo un buen trabajo, ya ha comenzado digamos alinearse y está comenzando a hacer algunas cosas la verdad que a mí me agradan bastante y que dentro de eso yo siempre lo resaltaré, si hacen un buen trabajo lo resalto, si hacen un mal trabajo también lo voy a resaltar igual, o sea no me va a quedar callado igual se tiene que decir porque hay que ser transparente hay que ser eh, correcto en la forma en cómo uno debería de evaluar digamos la situación de un videojuego y cómo manifestamos también nuestra preocupación para que este videojuego quiera mejorar o los desarrolladores le presten un poco más de atención a ciertas cosas de repente que requieren que requieren digamos algo eh, en la cual se tenga que arreglar por eso les decía al inicio que este video iba a tener un poquito de Marvel Snap aquí, pero como les digo yo creo que me he extendido demasiado, les he contado un poco mi historia como streamer, como youtuber y nuevamente como streamer y youtuber a la vez, porque digamos que todo esto ha sido un cúmulo de experiencia bastante grande, yo la verdad pienso que hay mucho más por recorrer, hay mucho más por aprender todavía, siento que hay muchas cosas todavía eh, por descubrir en este tipo de mundo de streamer o youtuber es como o sea es, es como el camino de un artista no que el artista también conforme va haciendo eh, va aprendiendo no conforme va recorriendo su camino va aprendiendo eh, muchas cosas no y con la experiencia digamos que incluso va mejorando más pero eso ya depende de cada quien quien le va poniendo más ganas quien le va poniendo interés en poder crecer como les digo la actitud es muy importante en esto no las ganas que quieras ponerle la disposición del tiempo que le quieras dar es muy importante yo la verdad espero que todos los que sean creadores de contenido crezcan, logren sus objetivos muchachos y sobre todo sean felices ¿sí? proyecten esa felicidad, las personas compartan esa felicidad, cuando estén ustedes jugando un videojuego realmente que se note eso también que están viviendo el videojuego, que les gusta hacer lo que hacen, así tengan un espectador que los esté viendo en su transmisión igual la felicidad viejo es una cosa contagiosa no? cuando ustedes están jugando algo y los hace felices así sea uno o dos se van contagiando y eso va trayendo a más gente de a poco sin que ustedes se lo propongan sin que ustedes digan no yo quiero crecer como streamer nada simplemente disfrutando el juego no y tratando de hacer el mejor trabajo que puedan dentro de su propia identidad no dentro de su, de su propio estilo que tenga eh, van a ir ganando gente y eso y eso es algo que es inevitable eso es algo que va a pasar siempre y cuando como les digo se junten varias de los varias de, de estos de estos factores digamos para poder crecer como streamer yo les mando un abrazo a todos ustedes muchas muchachos gracias por haber visto este video que la verdad ha sido como les digo un video más que todo de charla no hay mucha edición por aquí ni por allá la verdad es solamente mi cara y la cámara y solamente pues mirándolos ustedes y diciéndoles de corazón todas las cosas que me han pasado todas las cosas que he vivido y que no ha sido y que, y que nunca es fácil comenzar nuevamente y que de repente puede volver a pasar que uno que yo pueda tal vez iniciar nuevamente de cero en algo pero nunca inicias de cero eso sí te lo digo nunca inicias de cero siempre inicias con toda la experiencia acumulada que has llevado de lo anterior a a pesar de que tú digas, sí, me vuelvo nuevamente a iniciar con, con, un, con, una, con un espectador, con un viewer, pero eso no es totalmente cierto porque estás iniciando con una gran experiencia detrás que eso es algo, digamos, que puede lograr de que tú puedas iniciar mejor todavía y que te pueda llevar a lugares mejores es cuestión de que no te dejes vencer nada más por esta, esta parte de cómo funciona el mundo del entretenimiento y que aún así, a pesar de todas las adversidades y obstáculos que puedas encontrar, te mantengas fuerte mentalmente y le pongas todas las ganas del mundo para salir en adelante para salir adelante en lo que te gusta hacer. Pero bueno, si te interesa verme en la plataforma morada, que es donde estoy haciendo mis transmisiones en vivo de lunes a viernes por las noches, ahí te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Este video es una, ha sido una cosa muy especial, es un formato muy diferente, como les digo, es algo que no suelo hacer, ¿no? Eh, generalmente estoy dedicado a hacer juego, eh, a hacer justamente el contenido de videojuegos Marvel Snap, pero esta vez como que me salió un poquito del camino y pues más que todo he querido tratar de contarles no todo esto, todo esto que uno puede pasar, ¿no? Y a veces es que la gente no lo sabe para poder eh, digamos que pues no sé que es parte digamos de lo que de lo, que, de lo feliz que me siento ¿no? en parte en, en haber este conseguido este partner en la plataforma morada bueno muchachos vamos por más que sigan más cosas y les mando un abrazo a todos así que se me cuidan hasta luego